¿Qué pasa con Pitrenos? ¡Con Pitrenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go! Soy Niloque y bienvenidos chicos a un nuevo capítulo. Ya no sé ni qué por qué número vamos, pero ya he vuelto de vacaciones. Perdona, chicos, estos días, perdona, he estado de vacaciones, he estado desconectado totalmente. Tenía que descansar vale y además cumplía 5 años con mi novia así que tenía que celebrarlo y he estado pues por ahí por Italia de viaje pasándomelo muy bien y ya está ya está he estado descansando vale ya he vuelto ya estoy con las pilas cargadas dispuesto a hacer unos cuantos vídeos aunque la semana que viene me operan vale <risa> así que creo que tendré que dejar de hacer vídeos otra vez pero voy a intentar eh, que sea lo menos posible vale eh, no es nada grave vale no es nada, nada grave es una cosa de la garganta nada nada, nada fácil nada nada difícil Nada complicado, no voy a dar más explicaciones porque quiero hacer el vídeo A ver, en el último episodio, lo he tenido que mirar porque ya ni me acordaba Hicimos este gimnasio de aquí, que es el, el, el dojo, ¿no? Se llama realmente, se llama dojo, creo, además lo pondré aquí, dojo karate, perfecto Y nos regalaron un Abra, que no sé si vale o no vale, porque ya tuvimos un Abra eh, No sé, ya, ya veremos si lo usamos o no, ¿de acuerdo? Es un buen Pokémon a la Kazan, por supuesto pero bueno, ahí está, de acuerdo, de momento está en el PC Y bueno, no, veo que no podemos pasar aquí al, al gimnasio de Sabrina Y tampoco podemos pasar al gimnasio de Koga, al de Ciudad Fuxia. Así que la única opción que nos queda, creo y creo que debería estar disponible Es la de esto de aquí, ¿verdad? Eso es, lo del Team Rocket Vale, bien, por lo menos hoy sabemos dónde ir, ¿vale chicos? Sabemos dónde ir En este edificio, en Silp S.A. creo que es Está Giovanni, está el Team Rocket... Eh, se vienen curvas, ¿de acuerdo? Se vienen curvas. Así que nada, creo que tenemos que ir a curar, si no recuerdo mal, sí. Vámonos, primero curamos y luego nos metemos para allá. No sé si he leveleado, porque no me acuerdo si levelé antes de irme de vacaciones o no, así que espero que los Pokémon pues, estén a vuestro gusto y ya está. <ríe> es que no me acuerdo. Me suena que sí que levelé, pero a lo mejor no, o sea, no sé. Vamos a curar, que es lo importante... ¡Hola, enfermera! Y hoy he estado de vacaciones. No sé si te acuerdas de mí, pero yo no me acuerdo de ti, hija mía. Ahí está. Nos curamos. Y vamos a ello. Voy a dejar el equipo tal y como está, ¿de acuerdo? No quiero hacer muchos cambios. De hecho, no quiero hacer ningún cambio directamente. Y, y vamos allá. Toca combate contra Giovanni. No sé si llegaremos a hacerlo hoy. Así que, poquito a poquito, suave, suavecito. Ok, venga. Tiramos para adentro. Creo que aquí no hay combate. Pero no me acuerdo muy bien, porque aquí el Team Rocket me da... Miedo me da como sea combate doble. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye tú! ¡Déjanos pasar, compañero! ¿Pero, pero qué dices si es del mismo equipo? Como que me han, me han dicho que no deje pasar a nadie. Pero what? No seas tan cuadriculado, hombre. Eh, déjame pasar, compañero. Que se, es que me saca de quicio. ¡Apártate! Y ya está. Pobre chaval. Su único trabajo era no dejar pasar a nadie Y estos han pasado de su puta cara, tío Me meo, me fucking meo Ahí está, el pobrecito ¿Tú me cuentas algo ahora o qué? ¡Buf! Y ya, parece que está aturdido Pues nada, yo paso Y aparcado Vale, Team Rocket, chicos ¿Sí? ¡Eh, tú! ¿Recepcionista? ¿Hola? ¡Dios! ¡Esta! <risa> ¡Perdonad! Está aquí mi gata, ven aquí gata Ven aquí gorda Ven aquí, se ha pegado una leche. <risa> no la voy a coger para que la veáis. Ha crecido un poco. Ha crecido un poco. Hola, soy la gata de Eco. Mira qué guapa es, madre mía. Ha crecido un poco. La verdad, cre... mira, antes estaba mucho más pequeña y ahora ocupa dos manos. Ocupaba una mano y ahora ocupa... Hala, a corretear por ahí. Venga, tira para allá. A ver, ahora mismo la empresa está en situación peleaguda Es demasiado arriesgado para un niño como tú. No me salves, no me sa ya me salvo yo sola, ¿vale? <risa> Vaya tela Azul, venga, no seas así ¿Y si nos dejas que pasemos sola a echar un... Hombre, es azul, o sea, es puto azul Campeón de la liga Pokémon, o sea, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? ¡Anda, tú eres... A... Hombre, hombre, tú verás Mira cómo saluda el pavo Yeah Echo te estaba buscando, ¿Qué haces aquí? Pues se han hecho con el control, se ha liado aquí una parda... No sabía, esos sinvergüenzas del tiempo que la lian por donde quiera que van En efecto, copy, no podemos dejar que sigan acampando a sus... ¡Acampando! <risa> ¡Acampando no! ¡Campando, vale! ¡Hostia! <risa> acampando, o sí, sea, están poniendo la tienda de campaña en Silf S.A. Tenemos que hacer algo eh, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Muy bien, tenemos que trazar un plan Eco, ¿Tú, tú te adentrarás en las oficinas de SILV S.A. Para en las cuarentas a sus tipejos. Sería muy arriesgado que entres en solo, así que Copy irá contigo. Perfecto. A la orden. Yo mientras tanto recorreré todo canto y aplastaré a todos los canales del Team Rocket que me crucen. Bueno. Vale. Vale, te lo compro, eh. Pero preferiría que fueras tú mi compañero, no te lo niego. Hay que averiguar dónde se oculta su jefe. También me pasaré por la Liga Pokémon para tener informado al personal. ¡Genial! ¿Vendrá el tomando a ayudarnos? No, hermano, no tendremos esa suerte. Venga, separémonos y pongamos el plan en marcha. Aunque lo primero es lo primero. Hay que ultimar un pequeño detalle. ¿Cuál? Wow. Tengo que comprobar si dais la talla. ¡Oh, mamá! Combate contra azul doble, creo. Venga, ¿quién se atreve primero? No. Es individual. Es combate individual, chicos. Vale, eh. a ver... ¡Vamos a ver, hermanito! ¡Vamos a ver! Eh, ¿Así? ¿Metemos a, a alguno de estos por si acaso? ¿A Yago o a Lauti? Estoy por meter a Lauti mismamente porque veo que... Eh, no sé con qué nos va a salir, pero Lauti no le he usado absolutamente nada. Spameé mucho a Tiziano últimamente en los últimos capítulos... Así que yo creo que podemos cambiar y meter a Lauti Que la verdad es que me dijo pon, Ponme, ponme en el equipo Y ni puto caso le hice O sea, lo puse pero no lo he usado todavía Así que venga Azul Voy a por ti Vamos allá, ¿quieres empezar tu eco? Pues sí, porque veo que el otro está un poco empanado Así que vamos para allá, chicos Combate contra Azul Sin vaselina Pim, pam Llegamos y lo petamos Vamos a ello A ver, Azul Sé bueno conmigo, hermano Sé bueno conmigo Seis Pokémon y. Is... venos. Venusur. ¡Mega Venusur! Nada más empezar. ¿Pero esto qué es? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! A ver, nivel 43. Yo es que flipo. Remolino. Patada salto alta. Vamos a ver, está la veladora. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. Esto, esto puede doler. Vale, media vida. Media patada salto Golpea fuerte. Golpea fuerte. ¡Le ha quitado una mierda! A ver, no me mata la otra taladradora. Igual, terremoto. Fuego fatuo, qué cerdo. Qué cerdo me quema, tío. Me baja el ataque esto, eh. Esto es un problema. Terremoto, porque además ahora sí que me mata de una taladradora. Ahí está, terremoto. ¡Oh! ¡Le quita más! ¡Es súper eficaz! Terremoto, vale. Vale, vale, vale. Tiene fuego fatuo, eh. Lo malo es que ahora sí que me mata. Fuck. Eh, a ver, va a ser taladradora No tengo nada de tipo volador, ¿no? Porque sándwich, ¿qué tipo era? Ya ni me acuerdo, tío ¡Se me ha olvidado todo, hermanos! Veneno, Uf. Pues no, vamos con Albi Más que nada porque tiene terremoto Pero este, ese... el tema de la quemadura No me gusta nada, ¿eh? ¡Joder! ¡Combate contra azul nada más empezar, chicos! Ahí está, no va a hacer fuego Fauto, obviamente Taladradora, de acuerdo, lo aguantamos bien, ¿no? Albi, Albi, Albi Vale, lo aguantas bien, te lo compro te lo compro. Terremoto, soy más rápido. Dime que soy más rápido. Dime que soy más rápido. ¡Ay! No, es más rápido él. Es más rápido él, pero me hace taladadora. Perfecto. Ahí está. Terremoto, mátalo. Mátalo de un solo golpe. No, no lo mata, tío. No lo puto mata y es muy eficaz. Flipas el Venusur, eh. Flipas el Venusur. Otro terremoto. Ahí está, Fuego Fato. Dos Pokémon quemados. No tengo restaurar todo ni nada por el estilo, ¿verdad? Ahí está, me quema. Si tengo que restaurar todo o algo así, igual lo uso. veros un muerto, por supuesto. Pero, fuck. Me ha dejado dos Pokémon quemados, que son dos muy claves, eh. Pero bueno, la vida es así. La vida es dura y más dura es la verdura. Vamos allá, chicos. Nidoking. ¿Qué tipo es Nidoking? No lo sé. Vamos con... Sándwich, ¿Qué tipo? que tenías? Terremoto. Joder, todos tienen terremoto aquí. ¿Qué pasa? Danza de Teo, doble equipo, hiperrayo y terremoto. Mm. No tiene una buena... No tiene una buena... ¿Entendéis? <risa> no tiene un buen set de movimientos. Vamos con... Con nuestro Pokémoncillo Yao. Nuestro Lickitung. Y a Bernido King. A nido King Shiny. No me toques la moral nivel 44. ¿Por qué me hacéis esto? Vamos con danza espadita. ¡Vámonos! ¡Puto amo, ya, ¡Puto amo! A ver si tengo algo para curarle ahora que hemos hecho Danza de Espada. Vamos a intentar aprovecharlo. A ver, Dodrio. Dodrio, tío. tuve un Dodrio y no sé qué tipo es. Eh. Voy a seguir luchando para intentar curarlo. Más que nada por aprovechar el Danza de Espada, básicamente. Nivel 44. A ver, ¿qué tenemos para curar, chicos? ¡Oh! Tengo Super Pociones. Tengo una Hiper Poción. Y ya. <ríe> Suficiente, ¿vale? Suficiente. Vale, pues vamos con una super mismamente. Más que nada, es que a haber he hecho un danza de espada, vamos a ver qué pasa, hermano. Lo aprovechamos, ¿no? Lo aprovechamos. A ver qué tiene este dodrío. Canto helado. Ok. Ok. Me quita, pero no me quitará mucho. Ok. Vale, pues ahora es momento de reventar. Golpe bajo. Golpe bajo que tiene. Prioridad, si no recuerdo mal, porque tiene Le Quita poquísimo. Oh, mamá. Vale, ocho pesos, no sé qué me ha hecho Algo de veneno eh, algo de veneno Algo de veneno Tiziano, es tipo acero Yo creo que Tiziano aquí Tiziano aquí se la puede sacar Pues nada, he curado para nada, pero bueno Por lo menos, eso que tenemos A ver, me voy a hacer otra vez lo de veneno, ¿verdad? Me voy a hacer lo de... Canto lado ¡Qué hijo de cerdo! Ok, Canto lado, te lo compro No es muy eficaz Voy a hacer, eh... Maquinación Aquí maquinación es clave. Porque no parece tener nada contra mí este rodrío. Porque no parece tener nada contra mí este rodrío. Y... Eh... Hueso, no, me creo, no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Aguántalo. Aguántalo. ¡Ups! ¡Oh! Ah, el poder del amor. El poder del amor. Oh, mamá, hueso me dan. Hueso me dan. Me cago en San Pito Pato, tío Es que tiene un ataque tipo tierra y me revienta Es que vamos a perder este combate ¿O qué? A ver, va a hacer hueso Merang otra vez, casi seguro Casi seguro Canto helado, vale ¿Es, ¿Es neutro? ¿Neutro? ¿Es neutro? Sí, es neutro Es neutro, vale Eh... Yo qué sé, tío eh... Puya nociva Vamos a ver, residuos Vale, ahora esto sí es muy eficaz Es increíble, tío, es increíble Ahí está, puya, mátalo Por favor, los mata a este Pokémon No lo mata Y soy, soy más lento, danza aleteo, no me lo creo Danza, puto, aleteo Tengo que ser más rápido que este Dodrio Ahí está, no me envenenes Gracias, danza aleteo, ahora seré más rápido Espero que sí, ¿no? Qué combate, chicos, qué combate Tres PS, un PS, pero esto qué es Esto qué fucking es Vale, puño y hielo, ahora sí Puño y hielo, soy más rápido, Dodrio muerto Qué rápido es Dodrio Increíble Vale, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes para mí, bebé? ¿Qué más tienes para mí? Seeking Seeking Seguimos, ¿no? Ahí está ese Seeking eh, Ahora soy más rápido Tengo el ataque especial subido Así que voy a hacer hidrobomba No lo falles No lo falles No lo, falles. No lo falla. Gracias Ahí está ese hidrobomba por stab Y con ataque especial subido Mátalo no lo mata, le quita una mierda, es poco eficaz El latigazo, vale, me da igual eso es, eso, es, eso es neutro Tío, me quita mazo Tío, me quita mazo, voy a curar, voy a curarme la pela Voy a curar, es que no puede ser Es que no puede ser, no puedo hacer más cambios Que no es el equipo que tengo, ¿de acuerdo? Ahí está, esa super poción Que nos viene muy Fresca Y a ver cuánto me... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A la... No sé, he leído, he leído castañuela y he dicho, ¿qué ataque es ese? Vale, esta es el latigazo que me quita bastante. A ver, si agua es poco eficaz, es porque debe ser tipo planta. ¿No? O tipo agua. Puya nociva, en cualquier caso. Ahí está ese puya nociva. Dime que es tipo planta. Dime que sí. ¡Dime que sí! ¡Lo adiviné! Vale, vale. Uf, vale, chicos, poquito a poco. Suave, suavecito. Ahí está. ¿Qué más? Big Driver. Tío, Big Tribble, Me acuerdo que el terremoto era muy eficaz, creo Contra él Tengo un... Tengo un... Tengo un Bellsprout y no sé qué tipo es Big Tribble, ¿en serio? A ver Vamos a ver nivel 46 Vamos a ver Puya nociva. Vamos allá, envenenalo. Envenenalo. Sería... Sería la pene Sería la pene Vamos No Niebla Clara Niebla Clara Ah, esto... Oh... Esto es lo que resetea las características Qué cerdo, qué hijo de cerdo Vale, hay que cambiar de Pokémon ¿Eso es tipo veneno? Tú Estamos jodidísimos, ¿eh? ¡Sandwich! ¡Sandwich, eres crack! ¡Eres Dios! Tienes que salvarme aquí Tienes que salvarme aquí, hermano Confío en ti Confío en ti, Sandwichito, ¿Sandwichito? A ver qué tiene este Niebla clara, bueno, da igual, aquí, aquí es poco eficaz Así que perfecto Vale, es tipo veneno Vamos a hacer ¿Doble equipo? Terremoto, no sé, Terremoto Terremoto es la buena, Mofa, vale, menos mal que no he hecho doble equipo Mofa, está bien echado Me has pillado, pero Terremoto Te he pillado yo a ti, y ese B. Trigger... No Pensaba que era muy eficaz Vale, Terremoto otra vez Obviamente estoy, mo estoy mofado Chirrido, ok, no tiene nada de golpear Más que el ataque ese De niebla clara, puede ser, eh Cuidado que me he bajado mucho la defensa y esto no es bueno Dos... Ah, De otro no le mato, ¿eh? De otro no le mato, tío Estoy todo el capítulo con este combate Es que no me... Día de pago Cuidado Ay, ay, ya, ya, ay, ay Vale, no me mata No me mata Otro terremoto Ay, que te lo comes Muy fresco Y un PS, tío Vale, se ha olvidado de la mofa Pues ser el momento de hacer doble equipo, ¿eh? Doble equipo Ahí está, mofa, no ¡Ah! ¡Podía haber ganado ya! Podía haberlo matado ya, bueno, no pasa nada. Qué cerdo, eh. ¿Cómo lo sabe, tío? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe el cerdo que tengo ataques para. para de, de estado, eh? Vale, terremoto, parece esto competitivo, tío. Terremoto y Victreebel muerto. Queda un Pokémon. Queda un Pokémon. Dime que es malo. Dime que es puto malo, por favor. Dime que sí, por favor, por favor, que sea malo. Yago ya sube 36 36, bien, Yaguito. Bien. Ter ¿Qué pasa con Terremoto hoy? Les llamamos Terremoto Tengo la MT, ¿eh? de todas maneras No, no le voy Terremoto Sé que es un Pokémon de ataque físico y tal Pero tengo muchos terremotos por todos los Pokémon Así que creo que no es necesario Venomoth Venomoth A ver, voy a cambiar de Pokémon Por el simple hecho de que tengo que curar a alguien, ¿vale? O sea, no puedo seguir luchando así Y si tengo que elegir a alguien a quien curar Va a ser a Tiziar Como ese Venomoth tenga algo de tipo tierra Te juro que me pega un tiro Voy a cambiar Metemos aquí a, a Tiziano Le voy a meter una hiperpoción Y a rezar Porque no tenga nada de tipo tierra Así lo digo Así lo digo Porque tengo un PS es absurdo Nivel 44 Bolsa Hiperpoción Tengo dos además No me recupero toda la vida encima Ahí está Muy fresquita No tengas nada de tipo tierra Por favor lo pido por favor, lo pido. Ascuas. Vale, es eficaz. Te lo compro. Prefiero Ascuas, tú, ataque tipo tierra, así te lo digo. Foco Resplandor, muy fresquito también. A ver cuánto le quitas. Vale, vale, bien, bien, bien, bien, bien. rocas, ¡bien! ¡Bien! Te lo compro ese rocas es muy fresco también. Otro Foco Resplandor, no sé si lo mata, salvo que haya sido Minim Damage. damage. Lo no voy a decir igualmente, por pues si acaso le matase Y me ahorro más perder el tiempo Ahí está, foco resplandor No, no, ascuas Me da igual, me da igual ese ascuas No me quema Foco resplandor. Y Venomo, debilitado chicos Vamos ¡Uh! Golpe crítico ahora Me cago en tu madre ¡Uh! Qué combate chicos el, el, el retrasado de azul comprobando mi fuerza y casi me mata al equipo. ¿No os lo podéis creer? Yo es, que, yo es que flipo. Yo es que flico. Flipo. Vale, me dejas el destino en tus manos. Sí, me, pues me tengo que ir a curar. Todo, Muy listo que eres, pues me tengo que ir a curar. Una hiperpoción. Dos superpociones me he gastado. Dos o una, no lo no sé. Oh, mamá. Oh, mamá. En algún momento tenemos que ir en búsqueda de, de todas las hiperpociones y superpociones que me haya dejado. Porque seguro que me he dejado objetos por ahí. Y lo tendré que mirar, claro, porque a saber dónde he dejado yo pociones, ¿sabes? Me daré una vuelta por el mapa, a ver, pero vamos. No creo que encuentre muchas, también te digo, ¿eh? Ahí está, curamos a nuestros Pokémon. Pokémon Y ahora sí, podemos ir a por el Team Rocket, minuto 19 de vídeo. Pues casi que mañana, ¿no? <risa> casi que mañana va a ser. Vamos a entrar por los Loles y vamos a ver, no sé, un combate más a lo mejor. Por hacer, no sé, por hacer algo diferente, chicos. Algo más que el combate contra Azul, ¿no? Oh, mamá. Yo pensaba que era combate doble, que por lo menos... ¿Qué quieres que te diga? Yo que sé, un poco más de... ¡Eh! ¡Oh, Ibi! ¡Ibi, hermano! No quiero hablar contigo, compañero Este pobre sigue aturdido Le dejamos ahí, que descanse en paz Y creo que era por aquí a la derecha, ¿no? Si no recuerdo mal Aquí hay unas escaleras, o un ascensor Unas... Ah, no hay escaleras, vale, perfecto, pues de escalera a escalera ¡Oh, espérate! Esto era lo de millones de plantas que había que encontrar, que su puta madre... ¡Oh! Pues aquí, sí, lo de los... Uf, pues aquí vamos a pasar las putillas, eh Aquí vamos a dar unas cuantas vueltas Venga, va, un combate más Y dejamos el episodio por aquí A ver, compañero Compañero ¿Qué me cuentas? Algo fácil, de verdad, de verdad, no quiero problemas, ¿vale? No quiero ni quemaduras Ni explosiones, ni nada por el estilo Vidril, mega vidril No, bueno Algo es algo, algo es algo Solo faltaba ya una mega para... Primer combate y una vega del segundo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Nivel 37 Ok, esto es asequible Terremoto Iba a hacer patada salto alta Pero es que no soy tipo lucha Así que terremoto Muy fresquí Y vidri ¡Uh! ¡Uh! Casi muere Neblina Ok Ok Ok, te lo compro Solo tiene un Pokémon Así que Dios, qué calor, tío Qué calor hace aquí ¿Esto es normal? ¿En serio? Lauti, Eres un crack Eres un maestro Has debilitado a un vidri memeo. Vale, chicos, pues por lo menos no, no ha muerto nadie. He venido de las vacaciones, ahí me medio aturdido y digo, todavía perdemos algún Pokémon. Así que nada, surf. ¿Para qué quiero surf con Laut? ¿Para qué quiero surf con Lauti? Ahí está, perfecto. 1036 Pokéyenes y podemos podemos darlo por cerrado el capítulo de hoy, ¿no? Yo creo que sí. Eh, investigaré un poco por aquí porque yo veo que nos va a tocar nos va a tocar investigar esto mañana. Y miraré una guía o algo porque como pierda el tiempo en este capítulo, como, como puedo perderlo, es que yo qué sé. Pues nada chicos, espero que os haya encantado el capitulazo de hoy. Dejad un super like de Y no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio chicos. Chao. Chao. Uh, mamá. ¿Qué capítulo?